¿Qué es la corrupción? ¿Por qué es importante combatirla? ¿A través de qué acciones podemos mitigarla desde el sector privado? Son algunas preguntas que se responden en el curso e-learning Integridad Empresarial. ¿Cómo podemos mitigar la corrupción? Desarrollado por Chile Transparente. Capítulo chileno de transparencia internacional. En alianza con Youmine. En este curso podrás encontrar casos de corrupción, recomendaciones y buenas prácticas a través de videos y materiales complementarios. ¡Inscríbete y sé parte activa de la lucha contra la corrupción!